Habitantes del Micromundo, Salty Life. La artemia es un crustáceo muy especial. Viven en zonas de aguas salobres, sobre todo en las lagunas saladas y en las salinas. y posee unas adaptaciones extraordinarias. Sus huevos fueron empleados en diversos experimentos espaciales debido a su capacidad para superar largos periodos de desecación, fenómeno que se conoce como criptobiosis, entre ellos las misiones Apolo 16 y Apolo 17. Estos maravillosos huevos se han comercializado con el nombre de Sea Monkeys.